Buenas tardes, Abracha León. Miren, nosotros la verdad es que agradecemos que traigan aquí una moción de Europa porque realmente creemos que, que es un tema que, del que nos tenemos que, que ocupar y que es un gran reto al que nos enfrentamos. Ahora bien, la moción que ustedes nos traen hoy aquí, que es más bien una declaración institucional en la que se nos eh, apela al consenso y donde parece que los males de Europa se van a arreglar y que pasan porque haya un Gobierno de España y continuar con las políticas que nos han traído hasta aquí, pues miren ustedes. No. O sea, con nosotros no cuenten para continuar con una política económica austericida como se ha estado aplicando hasta ahora. No cuenten con nosotros para aplicar el anuncio que ya nos hacía de guindos de 5.500 millones de recortes que nos esperan. Se oye que 17.000 a la vuelta de la esquina. Digo yo, y esto ya me lo decía mi abuela, "Preocúpate, no, preocúpate no, ocúpate." Y para ocuparte tendremos que preguntarnos por qué estamos en esta situación. Tendremos que preguntarnos por qué una mayoría del pueblo de Reino Unido ha decidido que sí al Brexit. Tendremos que preocuparnos que por qué la extrema la ultraderecha en Europa está creciendo. Tendremos que preguntarnos por qué existe esa desafección por el proyecto europeo cada vez más en nuestra ciudadanía. Y es que, señorías, desde el inicio de la recesión en 2008, desde la OCDE, la Comisión Europea, diversas instituciones nacionales de estadísticas, la Confederación Europea de Sindicatos, absolutamente todo el mundo constata que las desigualdades sociales han aumentado de una forma estrepitosa en la Unión Europea y en un entorno de desigualdad es difícil construir un proyecto cohesionado e integrador. Desde este Grupo Parlamentario traemos una enmienda de sustitución con medidas muy concretas que trata de trabajar en tres ejes. Primero, revertir las políticas económicas basadas en la austeridad. Las políticas austericidas adoptadas tras la crisis económica de 2008 han dejado abandonadas a miles de familias de ciudadanas y de ciudadanos europeos dinamitando el estado de bienestar, haciendo un caldo de cultivo para que aparezcan los monstruos del autoritarismo, la xenofobia, el racismo, la jerarquización de las formas de vida, sustituyendo la cohesión social por la discriminación y el odio al diferente, despertando, señorías, viejos fantasmas que desgraciadamente ya conocemos en la Unión Europea. Dos, profundizar en la democratización de las instituciones europeas. Las instituciones europeas actualmente faltan de transparencia. Un claro ejemplo son las negociaciones de los acuerdos transatlánticos, comúnmente llamados TTIP o el que ahora mencionaba eh, la anterior señoría, el Z, tratados que están siendo negociados de espalda a la ciudadanía, tratados que ustedes, con un Gobierno en funciones, no tienen la vergüenza de dar el beneplácito para que sea aplicado sin traerlo a sede parlamentaria, sin participación de la sociedad civil, sin un debate como realmente se merece, tratados que dicen que, no, que los derechos medioambientales o los derechos sociales son un mero impedimento para el crecimiento económico. Tercer eje. La política exterior fallida. Anteriormente a la señoría, ha expuesto que la crisis del de señor, eh, perdón, su señoría, perdón, ha expuesto y ha dicho por dos veces porque la primera no le he entendido bien y ha dicho es verdad que está diciendo el shock de la crisis de los refugiados y he dicho ha dicho el shock y lo ha repetido ha dicho sí el shock de la crisis de los refugiados mire los refugiados no es un elemento natural que aparece de, de cualquier sitio. Tienen sus causas y es un proceso largo que hemos venido viendo cómo llegaban a nuestra tierra, causa de una política exterior fallida y cortoplacista. No estamos a la altura de la actual crisis migratoria, estamos convirtiendo nuestro querido Mediterráneo en una fosa común. Y aquí ya no hablamos de apelar a los valores humanos de la Unión Europea. Hablamos de cumplir la legislación internacional, hablamos de cumplir los derechos humanos, hablamos de facilitar vías legales y seguras de entrada a Europa. Son precisamente las políticas llevadas hasta ahora las que dividen Europa. Y voy acabando, Presidente. Nosotros, este Grupo Parlamentario, cree firmemente por un proyecto europeo. Por eso proponemos una enmienda de sustitución, por eso proponemos ocuparnos y no preocuparnos, porque creemos que es ahora cuando hay que recuperar de verdad el sentido y los valores del proyecto europeo. Voy valores, señoría. voy terminando, señoría, gracias, valores de respeto a la dignidad humana, de la libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías. Muchas gracias. gracias.